¿Cuál es su nombre? Dawin y me dicen ver Vera. vera. ¿A ¿Qué fue lo que produjo el incendio? Yo mismo no sé qué pasó, pero yo no tenía luz, ni fósforo, ni nada. Y salió una diligencia para caer la luz. Cuando llego, saltaba todo normal y cuando volví a darle vuelta a la casa. Que me llaman, eso era que aprendí allá. Y las personas de por aquí no se dieron, ¿cómo se dieron cuenta del de, de incendio? No, vi una vecina ahí que estaba trancada, oyendo música, y miró y vio el humo entonces llamo a los otros vecinos. Ok, ok. Entonces, ¿y qué? ¿Usted me puede dar un número de contacto para que las personas que quieran aportar, ayudar con algo, se comuniquen con usted? Sí. 829. 829 852. 852. 6587. 6587. Ok. ¿Su nombre? Darwin, me dicen vera, vera. Eh, ¿Cómo le llaman a este, a este lugar? La Cañita. La cañita de Vista el Valle. Uh -huh. Sí, que la ruta de la guagua. Amigo. Ok. No, oh, Ok. no había luz. Sí, no Ni poco no. no. había esta mañana. Y así cuando estoy sola, se da la semana. esta mañana y aquí ni fósforo había ni luz, salía para caer la luz, cuando salía para caer la luz estoy en una vecina allá adelante y cojo para mi casa y cuando vengo hay un incendio que se me quemó todo, no me quedó nada se fue todo a pique, no quedó ni abanico ni nada, todo, lavadora, lavadoras quemó, nevera, todo, no quedó nada y el...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 la cañita de Vista el Valle. Uh -huh. Sí, que la ruta es la guagua. Amigo. Ok. No, que no había luz. Ni fó por la vía Y así cuando estoy sola, se va a hacer más.